¡Hey! Bienvenidos a Clássimes. Yo soy, obviamente, Miss. El look de hoy es quizás una de las cosas más difíciles que he querido hacer en este canal. Vamos a ver cómo nos queda. Y no voy a hablar más. Quédate. Lo primero que voy a hacer es usar una base de alta cobertura porque ella está perfecta. No se le ve ni una peca, ni una marca, ni nada. Está perfecta, y yo también quiero estarlo, por eso voy a usar mi base favorita, la que uso en casi todos los videos, y como siempre me quejo, me queda oscura, pero hoy no la voy a ligar con nada, la voy a usar sola, aunque me quede oscura, pero como estoy más bronceadita en estos días, creo que me va a servir. Y esta brocha de Real Techniques es excelente, perfecta y maravillosa para esta base, Esta base rinde muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y tapa todo. Como verán, mis ojeras horrorosas ya se fueron. Fíjense, no me queda para nada oscura ya. Estoy bronceadita. El verano se está por terminar aquí en Alemania, pero por suerte quedan todavía un par de días. Voy a aprovechar estos días para seguirme bronceando para poder usar esta base en más días me voy a hacer las cejas ahora ella está súper sencilla de cejas no están casi para nada pintadas me parece que un poquitito así sombreaditas voy a poner un poquito de polvo marrón no muy oscuro para esto voy a tomar mi kit de cejas de elf y voy a tomar el lado de polvo esto no tiene ciencia solamente las voy a sombrear un poquito y luego me las limpio con con sila. Ahora me voy a iluminar muy bien aquí debajo de los ojos y esta zona de aquí que ya la tiene muy iluminada Bien bonito E inmediatamente me aplique este producto, lo voy a fijar porque no quiero que se me pegote debajo de los ojos Porque a veces me pongo a hablar, me pongo a hacer otra cosa y espero mucho rato para fijarlo, y esto se debe fijar lo más rápido posible. Inmediatamente, voy a poner un poquito de polvito. Este es el polvito más claro que trae la paleta de Value Makers que tengo, de 83 colores. Ahora voy a hacer una especie de bronceado, ella casi mente, no está contorneada muy poquito. Y ese colorcito así anaranjado que tiene de rubor, pues se ve un poquito como un, es un rubor pero un poquito como un bronceado. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar este rubor naranjita de Colourpop, se llama Quarters de Super Shock Chic y me lo voy a publicar donde ella tiene, aquí, ese tono bronceadito. muy suave y de contorno solamente un poquitín y no del color más oscuro sino un tonito medio Y lo que veo que también hizo ella fue limpiarse un poquito esa zona que se delimitara mejor hacia abajo la zona más clara que queremos aquí. Tengo la impresión que ella tiene aquí, contorno también me voy a poner. Y en la nariz. Y en el centro de la nariz, concealer. Voy a usar una gotita de este iluminador líquido, Makeup Revolution, Liquid Highlighter en el color Liquid Bronze Coal. porque es un color que es, no es tan clarito y no quería que fuera algo demasiado diferente al color de mi piel, lo voy a aplicar con los dedos. Y está bien, bien iluminada por todas partes Parecería que tiene toda la cara, en realidad no lo dudaría Diana también se pone el highlighter aquí en las ojeras Lo dijo su maquillista en el video este que hizo con Nicky Tutorials Que no, no veo, no sé si ustedes lo ven mejor que yo aquí ahora, pero creo que me faltan un poquito más de color. Voy a usar este y lo voy a usar de verdad solo un poquito porque son bien intensos. Con miedo, me ¿eh? lo voy a aplicar. Aunque ya saben que yo adoro el rubor, pero hoy no es mi gusto sino parecerme lo más posible a esa foto de Natalie Portman. Espero que la cámara esté enfocando bien. Voy a usar este color en crema que se llama Game Face de Colourpop. Con una brochita de depositar pigmento. Es, una, es un color bastante cremoso. Vamos a ver. Creo que sí que se va a parecer a lo que Natalie Portman tiene puesto. ¿Qué creen? ¿Creen que se parece un poco Creo que sí. Les voy a mostrar lo que estoy usando. El color que usé abajo que ya me lo puse fue este y que voy a usar ahora es este encima de Game Face de Colourpop. Es una belleza de cubrizo, marrón. Ahora vamos a iluminar debajo de las cejas, ella tiene bastante iluminador Voy a usar este de la paleta Tesslic que se llama Solstice Ella tiene una iluminación bastante clara, yo creo que tal vez el error es que en el resto de la cara no tengo tanta iluminación Pero ya la voy a dejar así entonces, vámonos a un delineadito. Ella tiene un delineado bastante fino, si no me equivoco. Vamos a ver la foto de cerquita. Y, disculpa mi ignorancia, mi esposo me acaba de decir que esta chica no es Natalie Portman. Que se llama Keira Knitley, Keira no Natalie Portman. tratar de la manera más delicada posible de hacer una línea extremadamente finita voy a usar este lápiz aquí con mi lado lo logré estoy aplicando máscara marrón, esta es Hot and Nautilash MAC. Uh, se me olvidó ponerme el lápiz marrón debajo primero, pero me la pongo bueno, cuando se seque la máscara bien, bien, bien, bien. Y yo no tengo lápiz marrón, pero lo que voy a hacer es que me voy a poner un poquito de la misma máscara. Con pincelito. Inmediatamente al aplicarme la máscara marrón como delineador, la debo fijar con un polvito marrón. Voy a tomar una sombrita marrón, un poquitico de la misma que usé, abajo, la mismita. Ahora vamos con los labios y ella tiene un color prácticamente inexistente. Voy a tratar de simularlo. Se ve que tiene lápiz delineador de labios. Y me voy a poner un poquito de un gloss transparente. Este es Glam Shine de L'Oréal. Que creen, que creen, que creen? ¿Se parece un poquito? Vamos ahora al pelo y a los accesorios. O sea, los aretes y el pelo. stop dos cositas. Decidí ponerme del iluminador que me puse aquí. Decidí ponerme un poquito aquí cuando me vi en otra luz. Y voy a poner otro poquito. Ella tiene mucho más iluminación de la que tengo yo hasta ahora. Me parece a mí, por eso quise agregar un poquito poquito más en todas partes. Y otra cosa que quiero hacer es agregar un toquecito de este labial en los bordes porque siento como que, que no sé, como demasiado, es demasiado igual en todas partes y ya tiene los bordes un poquito más oscuritos que el resto. Así vengo en un momento con el pelo listo y los aretes. <risa> Espero que les haya encantado este video. Y si es así, regálame un like regálame un like y no olvides suscribirte a clase si me perro deja de lo ver sería mejor creo que lo haga